Uno de cada cuatro pacientes hospitalizados de edad avanzada desarrolla delirium, también llamado síndrome confusional. Se trata de un deterioro rápido de la función cognitiva caracterizado por dificultades para concentrarse, desorientación, sueño, agitación y algunas veces alucinaciones e ideas delirantes. Se desarrolla en cuestión de horas o días. Sus principales causas son enfermedades agudas, lesiones traumáticas como por ejemplo una fractura de cadera, cirugía o efectos adversos de fármacos. Ante la sospecha hay que dar la voz de alarma al médico o enfermera rápidamente puesto que puede ser un signo de una enfermedad aguda y grave como por ejemplo una infección. En el siguiente vídeo veremos cómo prevenir y actuar ante el delirium.